Dentro del marco del Tercer Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad, mi persona, doctora Carla Alejandra España, de la Universidad Nacional Abierta en Venezuela, y la doctora Concepción González, de la Universidad Politécnica de Madrid, España, compartimos con ustedes los resultados de la implementación de lo que fue mi tesis doctoral, Modelo de Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sostenible aplicable a espacios urbanos, insulares y costeros del Caribe y Centroamérica. El modelo parte de reconocer una complejidad social eh, que luce como un entramado de problemas sociales, económicos, ecológicos e institucionales. Solo los fines de esta ponencia hacemos un en los problemas institucionales, eh, el mopg analiza la vinculación de la universidad con el Estado y cuestiona de la universidad su enfoque altamente profesionalizante, su desarticulación tanto en el entorno interno como externo, la superespecialización de funciones muy al estilo del modelo industrializado y cuestionamos la presunción de incompetencia que se tiene sobre el estudiante que genera un desfase desde el momento en que el estudiante adquiere un aprendizaje y el momento en que finalmente lo aplica para transformar la sociedad en la cual vive del Estado, cuestionamos la desarticulación, percibimos también asistencialismo, heterogeneidad de técnicas y, y de métodos y la optimización de funciones. En términos generales, reconocemos la existencia de, una, de un problema social, que es la crisis ambiental, como problema estratégico, la, cooperación interinstitucional, la, la deficiencia de los procesos de cooperación interinstitucional y como problema de investigación, la ausencia de parámetros procedimentales que permitan desde la acción académica dentro del aula eh, propiciar acciones de cooperación interinstitucional para solventar los problemas de la crisis ambiental. Nos llama la atención que ante una dinámica compleja, cambiante, como se percibe el entorno o la realidad, se generen desde las instituciones soluciones estáticas, estructurales y unidisciplinares. Eh, basamos nuestro modelo en, en múltiples teorías, destacamos para los fines de esta ponencia el paradigma de la modernidad líquida de Sigmund Bauman como modelo de aprehensión de la realidad, el paradigma de la economía del bien común como modelo de desarrollo eh, deseable y lo establecido o lo cuestionado por Sir Ken Robinson en su, en su ponencia, a Las escuelas matan la creatividad eh, en la que se cuestiona el modelo industrializado del sistema educativo nos planteamos la pregunta ¿cuándo ejercemos ciudadanía y rápidamente la respondo anecdóticamente cuando yo estaba en la escuela el, se justificaba mis estudios con la frase cuando tú seas grande cuando fui grande y entré en el ciclo educa eh, de educación media o en el bachillerato se justificaban mis estudios por la con la frase cuando tú entres a la universidad y una vez que ingresé a la universidad eh, eh, se justificaban mis estudios con la frase en esta oportunidad cuando tú seas un profesional, de manera que ese ejercicio de la, de la ciudadanía parece que queda rezagado. Si se googlea en internet la frase recién egresado, la palabra, el resultado más repetitivo va a ser desempleado sin experiencia. La necesaria explicación, consideramos que hay un desbalance en el sistema de expectativas que el sistema universitario tiene sobre el, las habilidades o las competencias del estudiante desde el mismo momento en que ingresa al sistema de educación superior. Asumimos que, que funciona por analogía con un modelo industrial, una gran demanda que re, en realidad es heterogénea y que pretende eh, ingresar a ese sistema educativo, es seleccionada por procesos eh, valga la redundancia, selectivos que pretenden conseguir una homogeneidad dentro de algo que es realmente y absolutamente heterogéneo. Esa materia prima heterogénea que ingresa al sistema es luego procesada mediante procedimientos homogéneos, repetitivos, secuenciales, semestre tras semestre, y pretenden obtener como resultado un producto terminado que suelen llamar perfil del egresado y que cuestionamos desde el modelo. ¿Qué buscamos? Un destino común, aproximaciones hacia una condición utópica que es la sostenibilidad, donde coinciden las cuatro dimensiones de la sostenibilidad. ¿Cómo pretendemos lograrnos? El, triangulamos, el, el, asumimos el enfoque sistémico para las cuatro dimensiones de la sostenibilidad, planteamos la sostenibilidad como punto de llegada o meta por alcanzar, la articulación como estrategia y la gestión como enfoque operativo de los procesos. Nuestros involucrados, comunidades organizadas, estado, universidad y empresa privada, asumiendo la existencia de relaciones multidireccionales, todos necesitan de todos, todos tienen potenciales para ofrecer a todos las instituciones. Eh, la unidad básica de operación en, en nuestro MOBGQ es ese espacio donde ocurre la relación docente-alumno-contexto. El, planteamos el cambio del enfoque estrictamente profesionalizante, hacia uno transformador de la sociedad. Eso implica cambiar los cuatro elementos del sistema educativo. En principio, cambiar ese objeto de estudio que es el referente cognitivo que está dentro de los contenidos instruccionales de las asignaturas al referente de transformador, el, el hecho real o social que debe ser eh, transformado a partir de la aplicación de los aprendizajes el contexto de análisis ya sería un contexto real, el docente pasaría a ser del, del transmisor o el de, de contenidos o de conocimientos al gestor de proyectos de transformación social con base al, a la aplicación del conocimiento académico y el estudiante dejaría de ser de tener el rol receptivo o pasivo para convertirse en un transformador social que aplica los conocimientos para transformar la sociedad en la cual vive. En términos institucionales el proyecto propone, el mob propone el aprendizaje por proyecto dentro de las asignaturas, la integración de esas asignaturas a lo largo del eje curricular de las carreras a través del programa director, la integración de esas carreras dentro de una misma institución y dentro de esa, entre instituciones de educación superior y gubernamentales basadas en el enfoque de coopetencia sin M. Tenemos un dodecálogo de premisas que a los fines de esta presentación resumiré en tres. Asumimos necesaria la evaluación de la cooperación por impacto y no por la ejecución presupuestaria. Hacer de la cooperación un hábito y no, no un hecho que, eventual que ocurre en un momento en la vida del estudiante. Y asumir que el estudiante es competente desde su mismo ingreso al sistema de educación superior. El modelo MOFECUDES tiene un acuerdo de enfoque de vinculación extraacadémica, un modelo de vinculación intraacadémica, un modelo una propuesta operativa que establece los pasos, las secuencias específicas para vincular desde la práctica docente de la, de, dentro del aula las funciones de docencia, investigación y extensión y vincular esto que ocurre dentro de las universidades con el contexto externo. Para ello, se soporta en, una, en 27 procedimientos de diagnóstico bajo enfoques colectivos con sus hojas metodológicas de inducción. Dispone de una herramienta de valoración del grado de aproximación que tiene cualquier iniciativa con respecto al MOV es plenamente desarrollado. Y tiene un compendio de 15 procedimientos de monitoreo, seguimiento y control. Todos los elementos del MOV se encuentran soportados en la plataforma Moodle del Gabinete de, te de Teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid, con fines de su utilización futura para asesorar a distancia procesos ICUDES transnacionales. Eh, en términos generales, el, tenemos un, en la isla de Margarita dos grupos ICUDES, uno bajo la modalidad a distancia y uno bajo la modalidad presencial, que a los fines de esta ponencia no podemos desarrollar pero que en términos generales hemos de desarrollado desde la acción académica de aula, diagnósticos interinstitucionales de carácter regional y nacional para las áreas de ambiente, salud, alimentación, cultura, participación ciudadana y educación. Hemos emprendido actividades de asistencia técnica a consejos comunales, a alcaldías, a órganos ministeriales del ambiente, de ciencia y tecnología. Hemos formulado, asesorado y evaluado proyectos, eh, socioproductivos y proyectos de acción social. A los fines de esta ponencia, eh, el, el, los resultados que, que anunciamos en, nuestra, en, en nuestro artículo, en principio, pues un, consideramos que la experiencia nos ha permitido reconocer que existe una mayor y permanente motivación por parte de los estudiantes que inicialmente es inducida desde la actuación docente, pero que a lo largo de procesos proceso jicudes, comienza a ser autoinducida o socioinducida. En segundo lugar, la, la orientación del aprendizaje hacia los contextos específicos, tanto como la interacción individual y grupal con individuos de otras carreras y otras instituciones, permite a nuestros estudiantes un bagaje de experiencias que, aunque fueron planeadas colectivamente, reestructuran por asociación, por aprendizaje significativo y por construcción colectiva, del conocimiento, un aprendizaje ya personal que es único y que es irreproducible. Consideramos que la construcción de ese nuevo conocimiento, la planeación de su aplicabilidad en la búsqueda de soluciones a problemas prioritarios y las estrategias metodológicas que planteamos ejecudes fomentan permanentemente una actitud proactiva hacia la participación eficiente. En consultas realizadas a los docentes, pues hemos evidenciado que el esfuerzo docente no varía eh, se cambia el contexto, el trabajo es colaborativo y de alguna manera se coadyuva el aprendizaje y se reduce la, la dependencia del alumno y el docente. La valoración del rendimiento académico tuvo una buena perspectiva también. El objetivamente verificable ya no son los aciertos o desaciertos del estudiante con respecto a lo cognitivo. Bajo nuestros programas directores, la, la adecuada aplicación del conocimiento en la solución del problema social hace cambiar el foco de la evaluación positivamente, desde, desde lo pedagógico y desde lo social. Al no ser lo cognitivo, entonces, el centro de evaluación, el autoaprendizaje dentro de los entornos constructivistas, es la norma procedimental de los procesos Mobjecude. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, consideramos que esta sostenibilidad es demostrada en principio, al no implicar inversiones económicas, el, al no modificar estructuras curriculares por el hecho de propiciar también la preservación ambiental y la búsqueda permanente bajo enfoques participativos de soluciones a problemas ambientales, porque propicia la participación activa de todos los actores implicados y porque no significa esfuerzos adicionales por parte del docente. Hasta aquí la, nuestra participación dentro del marco de este tercer congreso internacional, eh, Carla España, quienes habla, la doctora Concepción González, los invitamos a visitar nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Slider y nuestros gestores de contenidos vinculados al tema en Scopit. Muchísimas gracias por su atención.